¿Será posible que los brujos, chamanes o hechiceros puedan convertir a una persona en algún animal? Esto parece bastante fantasioso. Sin embargo, una grabación surgida del país de Haití está dando mucho de qué hablar en las redes sociales. Hombre es convertido en cabra. Poco a poco se ha comenzado a hacer viral un video bastante angustiante, la cámara de un teléfono celular capta el extraño momento en el que un hombre sufre sobre el piso, al estarse convirtiendo en lo que parece una cabra. Las personas se arremolinan a su alrededor para presenciar el paranormal hecho, mientras quien lleva el teléfono en la mano nos da detalles del hombre, desde sus pies de cabra hasta su extraña cola que se retuerce como si tuviera vida propia. <muchas> Por el momento se desconoce si hay alguna otra grabación de este suceso o si existe un contexto antes que nos pueda revelar la verdad sobre el caso. Para muchos, lo que estamos viendo es simplemente abominable. Algo que muchos conocen sobre la brujería, pero que nunca habíamos visto ante las cámaras. Algunos se han atrevido a dar su opinión. Lo que está pasando acá es que esta persona se está transformando en vaca. Como pueden ver que le sale la cola, tiene los pies de la vaca, está transformándose en vaca. Esa es una realidad, es algo que es muy similar a lo que suele ocurrir en Haití. Eso que acabamos de ver ocurrió en Colombia. De hecho, por esa razón que cuando estamos en Haití, cuando yo viví en Haití, yo tenía mucho cuidado con lo que uno dice, con lo que uno hace. Está del lado derecho o del lado izquierdo. El lado derecho es que sea un buen cristiano. Hacer la cosa bien, no te mete en la cosa de los demás. O está del lado oscuro. El lado oscuro es la gente que practica la magia. Y en Haití, hay muchísima gente que practica la magia y muchas veces lo practican esa magia negra para hacer el mal. Por ejemplo, como ese caso que estamos viendo acá, es algo que suele suceder en mi país. Por ejemplo, yo tuve tío que me dijeron que lo mataron, lo transformaron en vaca pero nunca lo vi con mis ojos. Por eso siempre uno tiene miedo o por eso uno siempre está cuidando lo que está tocando, lo que está haciendo en el país. Ugan allá son personas que se dedican a hacer esas cosas, a hacer curación y también a hacer cualquier tipo de cosas que necesita una persona. Esa persona va a ese lugar que se llama Vodú, donde el Vodú, donde el Ugan, y ese Ugan hace eh, la magia. Todas las personas que están alrededor van a ver que está muerto y van a ponerle en la morgue generalmente en Haití un ganga, vamos a ver cómo es, cómo funciona, cómo se hizo ganga y qué es lo que un ganga hay, y todo eso. Vamos a pasar, papá. Llámalo, vete, búscalo, vamos. Te señores, tengo que hablar. Aquí hay una persona que vendió a un ladrón que se encontró en su casa. Vamos a ver. Saludos. Saludos. ¿Cómo está? Bien, bien, bien, bien. Eh, y... 21 división y 7 potencias. 21 división y 7 potencias. 7 potencias. Ok, ¿qué tú haces en esta parte? Esta parte, pero yo tengo un.. Yo tengo un diablo ahí. ¿Me entiendes? Ok, él va a comprar esa alma sí. por, por, por el robarle al tío. Exactamente. Señor, tiene que cuidar, tiene que tener cuidado. Ese hombre se metió a robar un sitio y ahora le van a vender su alma. Sí. ¡Aquí no Las palabras de estas personas no nos brindan luz sobre el extraño video. Al contrario, reafirman que lo sucedido es algo completamente real. Pero, si es real, ¿habrá más videos del hombre para descubrir si se terminó de convertir en una cabra? No quiero que al cerrar este video se vayan con la idea de que en aquel país es posible este tipo de cosas. En lo personal pienso que se trata de un engaño bien hecho, quizá para vender un producto por la calle o para promocionar el supuesto poder que tienen los brujos sobre las personas. Si ponemos atención en la unión entre las patas de cabra y las piernas del hombre, no existe movimiento, es decir, solamente están añadidas, haciendo ver que es una sola extremidad, cuando la verdad es que quizá el hombre está mutilado y solo le agregaron estas patas de cabra para hacer el engaño. La cola sí es un detalle bastante extraño, que incluso parecería real. Sin embargo también esto es posible con el uso de un hilo o algún otro mecanismo, por lo que a mí me parece un gran engaño. ¿O tú qué piensas? ¿Efectivamente será un hombre que terminó convirtiéndose en una cabra? Me gustaría saber tu opinión. Dime lo que piensas dejándome un comentario. Por mi parte yo trataré de encontrar más videos de este caso o revelar el contexto para descubrir la verdad y compartirla con todos ustedes. Un video bastante extraño que bien podría ser solamente un gran engaño. Gracias por dejarme sus comentarios, por suscribirse a este canal, dejar su like, compartir el video y también recomendar mi canal. Mi nombre es Uxla Castro, los espero en todas mis redes sociales y también en el próximo video.